Segundo vlog en el paraíso, hoy con tablones. También tenemos las tablitas cortas en el coche por si hay suficiente tamaño, pero está ahí justito entre uno y otro. Hay olas de sobra, tenemos tablas. ¿Hemos surfeado tabla larga alguna vez? Igual una o dos veces. ¿no? Yo diría que en el vlog no. Vamos a ver. Yo nunca he probado una tabla tan larga. Vamos a ver qué tal se nos dan estas tablas largas y después vamos a hablar de lo que tenemos aquí que muchos ya sabéis lo que es, pero no lo hemos comentado aún. Tenemos una buena sorpresa, os lo contaremos después de surfear. Dicho esto, Miguel, vamos para el agua. Dejamos la cámara y nos vamos al agua a disfrutar este calorcito, de estas olas perfectas en enero. Líderes cruzados, espérate. Me caí, pero me gusté mucho porque no me pasaba por encima. Igual, ¿Te has divertido tu primera vez con tablón? Sí, intentaba caminar cruzado, pero me caí. Así que lo que hacía era caminar así y así. <risa> bueno, más que así, que ya me hubiera gustado, iba así. Ya, pero hay bueno, que rendirse, Paula. poco a poco. ¿Qué más has hecho con la punta de tu tabla? Nada Nada. Puede ser que me enchichara mucho. Y la punta de la tabla tocará las roquitas, puede ser. Puede ¿Cuál? ser que a mí me haya pasado lo mismo. He intentado ir hacia adelante y ya cubría súper poco, y ahí la punta y yo bum. Y de repente nada no, como la tabla se paraba en seco, hacia, ¡tong! y yo ¡uhu! Ahí está. Bueno, se vale, vale. pagamos el arreglo y a seguir con la vida. Vale. Os teníamos que contar algo. Big news. ¿Grabas tú, Paula? Sí. Nuevo sponsor, porque somos surferos profesionales. <risa> Ojalá Hace un mes nos llegó un paquetito Que los que veis no sabéis tres de Instagram ya lo habréis visto Paquetito secreto en su momento Estos neoprenos eran Bueno, estos y más, tú tienes un 4-3 también sí, Que sí, has sí, estado yo probando yo en la ten... península La chaquetilla, <risa> eh, un surfskate Un surfskate que te bastante bien eh, Hemos probado muchas cosas en la península, en España Tanto en Castellón como Barcelona Como el País Vasco, hemos estado probando sí. 4-3 Vamos a hacer feedback sincero del material Porque lo hemos estado sí. usando un mes Lo hemos estado probando, hemos probado otras muchas marcas Spoiler, os lo vamos a recomendar Uno porque es más barato Y dos Vamos a las cosas más concretas Escarpines Los que tenía antes Me venían anchos Se llenaban de agua Súper incómodos sí. Estos van perfectos Después traje El 43 Que lo has estado probando tú El 43 Muy calentito Muy bien Lo he probado en el País Vasco Que ya sabéis que hace mucho frío Y estaba de lujo Otra cosa más A mí normalmente los trajes Me aprietan bastante la huevera y esto, haciendo, por pena? fin encuentro el primer traje que no me aprieta Yo lo siento como bastante más elástico Que hasta ahora los 4 o 3 Estás súper tieso, te cuesta remar Estás mucho más cansado de lo que deberías estar Y al final estás surfeando con frío Y te limita muchísimo Abriga igual o mejor que los que hemos probado hasta ahora Y eh, he probado el 2-2 de Maga Corta míralo, míralo, Para Canarias, perfecto Queda Uy, bien, eh Súper elástico, es que es como ir con bañador este Obviamente tiene el punto extra de que no te irritas Y os traemos muy buenas noticias A partir de ahora Somos embajadores de Diply. Son buenas oh, yes. noticias Para nosotros Porque tenemos mucho material Buenas noticias para vosotros también Porque vais a poder tener material De muy buena calidad Muy barato Y aún más barato Porque os hemos pedido un código de descuento No lo hacemos mucho Pero tenéis un código de descuento Ponéis Voyset En mayúsculas Aquí está escrito Tutu. Cuando paguéis, cuando os queráis comprar un traje, lo que sea Ya pagaréis menos porque esta marca no se vende en sitios físicos, está online Entonces se quitan el margen de distribución Y también pagaréis un 10% menos porque os hemos conseguido un super código. Así que cuando queráis material de puta madre, yes. ya lo tenéis Ahora llega febrero, el mes más frío Yo solo lo digo que frío no quieres tener en el agua. Así que chavales, probad Deeply. Nosotros lo hemos probado y estamos muy, muy contentos. Es una marca que lo está petando ahora y cada vez se vea más gente en el agua con Dipli. ¿De Dicho esto, día? seguimos con el día porque esto solo ha hecho que empezar. Vamos. Chavales, adivinad dónde estamos. La aventura no para. El primero en adivinarlo se gana un abrazo virtual vale, Estamos vale. en el Siam Park, sitio de locos Tiene una piscina de olas que se puede surfear de izquierdas y de derechas Y nos la van a enchufar Vamos oh, a surfearla yes. y gozar aquí Ha venido un colega de Sergi Sir FPV, ¿dónde estás? Sir FPV, estás muerto Para nosotros, hace tiempo que no te vemos Pero te hemos sustituido Por yeah. Yeah. Haría falta que te volvieras de Hawái, cabrón. Vente para acá. ¿Estás en Hawái ahora? Se va para allá. Se va para allá, ya. Sí. ¿verdad? Nos has abandonado por Hawái, tío. Pero te hemos sustituido, tranquilo, tío. Vuela el dron de locos. Ahí va, va a ser responsable se intenta, de las mejores tomas de hoy. Sí, oh, yes. ha venido Alessio también a coger olitas. Lo voy a volar un poco. Aquí <ríe> no voy a volar el drone, sino que voy a volar yo en la ola. Y luego viene Nacho, ¿sabes? Que surfea que te cagas, está pero aún no está aquí. el Que va a ser nuestro instructor. Tilegit Surf School representing. Chacho, <ríe> me han dicho que para dentro de 15 minutos cuadran olitas por aquí. No <ríe> <ríe> los vuelo, está empezando a entrar en el suelo. Dentro de poco, en 5 minutos, está. pasa, <ríe> Mari? <ríe> <ríe> tenemos aquí al, al Burning Man. Sí, al Burner, pasa, a grabarnos desde el agua oye, oh, Nos va a partir a todos Bueno, esperemos. Vamos a ver Vamos a ver qué hora ponen aquí ¿Has saludado bien al vlog o no? Porque te he visto un ¿Al poco sucio Sí, te he saludado ah, Hola, hola, vlog ¿Qué tal? Ahora sí We're We're fucking ready Vamos para el agua Vamos para agua Disco Acaba este precioso día Voy a dejar aquí la tabla sesión épica Gracias Tenerife Gracias Sean Park Por estas olas perfectas Por poder disfrutar de la vida así Y por todo tío es la puta polla Yo quiero decir algo de las olas Dilo Me han encantado Son buenísimas Tenemos algo que deciros Algo que igual no os gusta mucho Pero Es necesario Es necesario eh, Llevamos haciendo vídeos de Youtube Dos años ¿Sí? Dos años sin parar Cada domingo con Instagram, colaboraciones, curros de modelo, ahora hemos lanzado la empresa. Los no. que nos habéis escrito sabéis que estamos nosotros detrás. Da mucho trabajo. Da muchísimo trabajo y necesitamos un pequeño break. Prometemos volver, pero nos vamos a tomar dos meses. Dos meses. No de vacaciones, pero vamos a estar dos meses sin publicar. Lo necesitamos. Eso es. Algo es más que, que hay. Dos bien? meses, volveremos. Más fuertes que nunca. Esperamos que lo podáis entender, os queremos mucho. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo cada día, por ver los vídeos y por hacer posible todo esto que es nuestro sueño. Os queremos. Love you. abrazo hermanos. Y, chavales, nos vemos en dos meses.